Hola bienvenidos hoy trataremos sobre la cultura ecuatoriana la cultura ecuatoriana ha tenido un proceso histórico durante, la, durante el siglo XVI al siglo XX eh, nuestra cultura es muy rica en tradiciones y costumbres que las hemos heredado de nuestros antepasados y se ha ido de generación en generación el Ecuador es una nación multietnica y pluricultural, marcado por la presencia de mestizos, indígenas, afroecuatorianos eh, y afroecuatorianos. Afro Dentro de las principales divinidades, eh, podemos decir que las etnias del Ecuador tienen muchas creencias, eh, las Achuar, Aguas, eh, Cofanes, Siona Secoya, existen muchas muchas etnias que en nuestro país eh, a través de las comunidades se conservan sus creencias prácticas antiguas eh, que incluso se hacen adoraciones al sol y a la tierra como podemos observar aquí en la lámina lámina, eh, este, los, los intirraimis que se realizan los los kapakraimis los rituales que se realizan con incluso con medicinas ancestrales que, que ellos las llaman siempre para ellos este estos actos son este anuales y, y sobre todo este, eh, siempre siempre tienen un mayor respeto al intisol y, y siempre están ligados por siempre están ligados y bajo el mando de un, de un de una persona este que está al mando de todo puede ser un cacique un señor etnio etc dentro de la riqueza cultural eh, existe, como habíamos ya referido que existen pueblos indígenas doce pueblos indígenas en la costa que son los sáchilas los chachis, aguas en la sierra que son los quichuas que siempre están denominados incluso por esta lengua en la amazonía los shuares, achuar, cofanes, siona, secoya, etcétera los pueblos afrodescendientes de la costa y de la sierra, las culturas mestizas la herencia histórica preincaica, incaica y colonial y los recursos naturales que siempre vamos a adoptar como son el, las aguas eh, el medio ambiente y los suelos es importante recalcar que nuestro país es muy rico sobre todo debemos conservarla transmitirla de generación en generación para nuestras para que nuestras creencias y tradiciones y leyendas sigan, eh, hasta, sigan valiendo ya que son es decir que son muy valiosas y para ello debemos preservar e inculcar desde los más pequeños para que tengan un conocimiento e incluso ayuden y sean motivados e incluso a cuidarla nuestro país eh, es, uno de lo, es un país pluricultural multiétnico eh, por la gran diversidad que que tenemos de etnias para lo cual este, es importante de que mantengamos nuestra cultura y no adoptemos este, culturas de otros lugares con la finalidad de que no se produzca una aculturización dentro de la nuestra